de que hemos eh, traído y vamos a traer eh, tantos usuarios de los distintos centros de la isla eh, de terror se habla porque no solo es, se mueve el municipio sino que además se le da formación a los técnicos municipales y la corporación eh, se compromete a que día a día va a intentar corregir todo aquello en lo que por ley le corresponden a los usuarios de las distintas capacidades, empezar a arreglarlo. Y También estamos elaborando un plan de accesibilidad de todo el municipio, que digamos que va a ser una especie de plan director que nos va a marcar las pautas donde tenemos que actuar con mayor incidencia. sus actitudes son los que van a favorecer que haya accesibilidad o no, son sus actitudes, son los valores que ellos transmiten, los que permitirán que en el presente y en el futuro pues seamos una sociedad más accesible o menos accesible. Hoy nos encontramos aquí en el CIP eh, Huertas del Palmar, en Teror, dentro de lo que es la Semana de la Ruta Accesible. Eh, ...de Gran Canaria accesible, dependiente del, del Cabildo... ...dando unos talleres a niños infantil y, y primaria... ...para un poquito sensibilizarlos... ...de algo que nos parece fundamental... ...que es el, el autoconocimiento en los sentidos... ...y la importancia que esos tienen... ...en, en las relaciones que entablamos también con los demás". Bueno, estos son unos talleres fundamentalmente de sensibilización, ellos serán futuros eh, profesionales en distintos eh, ámbitos y entonces pues está bien que vayan adquiriendo conocimiento y se vayan sensibilizando en cuanto a las personas con cualquier tipo de discapacidad, en nuestro caso la discapacidad visual. Música .pues al municipio de Teror pues para dar a conocer, sobre todo a nivel de, de lo que es su ente principal, su ayuntamiento, el compromiso por la accesibilidad en la isla. ¿no? .y en un municipio como Teror. .lo que representa pues que el tome conciencia, tanto a nivel técnico, los profesionales del municipio, los que trabajan por el municipio. .como las personas que lo dirigen, en su pleno, en su ayuntamiento. .tomen conciencia y que el manifiesto que se ha dado lectura en el día de hoy porque se comienza a aplicar en mejoras y en el avance para el municipio y para la isla.